Hola, hola, buenos días. aquí se van comentando Unidas a Taberna, y hoy Venimos a Total War Warhammer 2 Nuestra campaña con los caballos de Caledor Vamos a defendernos En Kemri Contra uno de los ejércitos de Skaven Aquí lo dejamos en el capítulo anterior, este va a ser Nuestro ejército para la defensa de Kemri Son los dos últimos ejércitos Skaven, hoy tenemos dos batallones Esta pelea y posteriormente tendremos la otra Que va a ser muchísimo más complicada Porque, porque Tenemos un grupo de enanos que se ha unido Al asedio, así que Cuidado, veremos Qué tal va la cosa, así que <coughs> Vamos a por ello Vamos a liberar esta batalla Vamos a disfrutar del asedio Bueno, de la defensa del asedio <coughs> Vamos a colocar esos lanzavirotes Como se tiene que colocar ¡Oh, LOL! ¿Por qué no hay muralla? ¿Por qué no hay muralla? Porque salimos nosotros. Arroba, policía, yo pensé que teníamos muralla. Uf, esto se, se acaba de poner complicado, ¿eh? Esto no me ha molado. Vale, ok, por aquí vienen nuestros refuerzos. Vamos a ser listos, vamos a ganar tiempo sus garrapultas cuánto llegan esto es algo que siempre hay que mirar ¡Buf! al infinito y más allá vale ok pues ubicaos así de esta forma nosotros también llegamos entonces vamos a de alguna forma tratar de hacer tiempo Vale, vale, y que vengan estos cuanto antes. <ríe> Vamos a estar formados así. Vale, eso es. Lanzavírtelos lo suficientemente separados como para que no nos pillen por sorpresa. Nuestro héroe, uff, velocidad, resistencia a los daños, bloqueo proyectiles con escudo. ¿Es para él solo? O Salvación especial a uno mismo, vale. Todo el grupo de arqueros un poquito para atrás. Vale. Vale. Y los lanzabiertes aquí en medio, por favor, gracias. Me da miedo que nos caiga el pelotazo del... De esto aquí, pero bueno. ok. Con eso nos vamos a quedar Iniciamos batalla Y ahora que venga toda esta gente Rapidito Ok, grupo 3 ¿Podemos disparar ya? No llegamos al rango Vale, bueno, no pasa nada Hacemos tiempo Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta que venga toda esa guardia del mar de loser Vale Vale, esto va a ser un grupo que vamos a posicionar ya por aquí Ah, uh, uh, uh este es el grupo que queremos aquí. Vale, ahora estos más todos estos al grupo 5. Vale, el grupo 5 lo vamos a posicionar aquí en este lado. Vale, a este nos lo vamos a traer aquí, este señor. A las hachas aquí, a los leones blancos. Vale, vale, vale. Esto empieza a tomar forma un poquito. Vale, ok, grupo 3. ¿A quién estamos disparando y por qué es allí? ¿Vale? No me parecía mal objetivo tampoco hubo ¿Qué fue eso? Vale, bueno, no es nada peligroso Vale, vamos a desviar esto aquí, así Vale Vale, vale, vale, eso es Vamos rotando, vamos rotando Esa lluvia de flechas que no pare Vale, vale, rápido, rápido, rápido, rápido Cargad <ríe> vale Eh, podemos quitar la escaramuza Vosotros cuerpo a cuerpo ya Vale, fantástico, fantástico, fantástico Venga, esos leones ahí Cuerpo a cuerpo, vosotros cuerpo a cuerpo. Vale. Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vamos a entrar por ahí. Vale. ¿Podemos disparar al héroe? Sí, como poder es posible. No, no, no disparar. Vale. Vale, los hierros plateados aquí. Que huyan de esa zona. que qué mida, hemos sufrido mucho. Dime que este es cuerpo-cuerpo. Vale, estáis vuelvo, vuelvo Apoyad con una carga aquí, vosotros aquí, vosotros aquí Vosotros aquí, vale, esto está bien Vamos a desviar ya gente aquí a este costado Vale, me gusta De hecho, estos tres vamos a sacar arcos pues, y vamos a disparar aquí Vale Vale, vale, vale Vale Eh, vale, una de leones blancos vamos a desviar hacia aquí Estos ya plateados plateados Vale, si ya hemos acabado con esos Nos desviamos a por otro objetivo Vale, aquí me gusta ¿Quién hemos recuperado? Vale, una de lanceros aquí Otra de lanceros aquí Vale, vamos a estar listos, vamos a colapsar En ese tipo de zonas Vale, este noble aquí Esta de leones blancos aquí Esta de arqueros aquí Venga Vale Venga, continuamos. Sí, sí, continuamos. Venga, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, mi grupo 3, proyectiles de bombardeo y a ah, eso es. Venga, estos arcos. Ahí, continuamos. Vale, nuestro señor, vamos a buscar a su héroe. ¿Dónde está? Creo que lo hemos perdido. Vale, perfecto, maravilloso, victoria. Estos proyectiles así de, de. Morralla, por llamarlos de alguna forma. Por, por no llamarlos de metralla, ¿no? Pero, venga, a reventarme a esta gente. Una descarga de arco de todo el mundo debería ser suficiente como para matarlos. Porque no me creo que no seamos capaces. Vale, nuestro noble, nuestro señor con el grupo 4. Aquí, venga, rapidito. Vale, vale, vale, vale Está bien, está bien Nos hemos matado Qué fuerte me parece, señores Vale, grupo 3 aquí Corre muchísimo este hombrecillo Vale, aquí, todo el mundo aquí Todo el mundo aquí, todo el mundo aquí, todo el mundo aquí. Alá, ¿Qué vais vosotros, aquí, ven. Vale oh. oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Le va viene la metralla esa. Qué bien. Además, ¿cómo se llama ese disparo? Vamos, oh, bueno, disparo, ok. Suena obvio, ¿no? Pero está muy bien. Vale, vamos a darle un poquito de vigor a esto. Para el tiempo más rapidito. Vale, el proyectil hace daño, pero tampoco es una maravilla Ahí, ahí, papá, papá Un disparo Uf, se ha quedado sin munición Vale, nada, ahora a por cuatro Y se libró Sí, no podemos pillarlo Vale, bueno, oye A pesar de haber sido Extramuros Muy buena defensa pero muy, muy, muy muy buena defensa La verdad es que la guarnición de full Guardia del Mar de Lothar Todo arco, llegan, cambiamos de arma Ponemos la, la lanza Entramos a pegarnos sí, Que ellos huyen, vale, pues volvemos a sacar el arco Ok, hay que gestionar eso Pero es una barbaridad O sea, es una burrada la versatilidad Que te ofrece solo, solo, solo oh, Esa mecánica Y teniendo en cuenta que tienes toda la línea Con esa habilidad pff, Maravilloso pero maravilloso. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, resistencia si de fuego para qué. Vale. Eh. Lacerador. Vamos a meterle más fuerza de arma. Sí, sí. Me lo quedo. ¿Y podemos atacar este ejército? Mm, no. No podemos a atacar ese ejército. Con lo que tenemos. Bueno, no, no, no, no. Porque yo creo que son capaces de reventarnos, ¿eh? Vale, vamos a probar. Víctor decisiva. Las bajas. Perfecto. Bien, vale, vale. Podemos arrimarnos para apoyar en el combate ojo, vale, tiene una nueva subida de nivel, me gusta, vale, vamos a meterle lacerador de siguiente nivel, vamos a acercarnos aquí, vale, para apoyar en el combate, vale, vale, vale, eso está muy bien, ahora vamos a reclutar aquí en vagar, una, indige ah, bueno. una hueste indigente, pero no va a ser, vale, enrique ya lo hemos movido, dios, ni me acuerdo, mejor de asentamiento disponible, no voy a gastar la pasta ahora en estas cosas, teniendo 7 turnos por delante para poder defendernos correctamente. Ok, ahora bien. ¿Qué probabilidades hay? No lo sabemos, pero nos la jugamos hoy aquí. ¡Oh! ¿Y solo, solo, solo? solo los enanos? ¿Victoria ajustada? Pocas bajas. Te está riendo de mí. Un ejército de enanos aguanta todo esto. Bueno, oh, son muchos, son muchos matadores, ¿eh? Madre mía. Vale. Vale, vale. Ok, pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que somos un ejército lo suficientemente vasto como para pasar por encima de esto. A lo mejor lo que me preocupa un poquito más es el girocóptero O... pero... No sé, bueno Buf, los... ¿Cómo se llama esto? Me salen hawks, Pero no son hawks, No lo sé, son bestias de estas del caos Que llevan los goblins Que, que ya me dirás que hace un enano con... Gente de esta Vale, ok eh, Comenzamos despliegue. Ah, vale, este es nuestro señor de conocimiento Vale eh... Esto, el garrapato El garrapato, míralo dios le sale ceniza por la cabeza Vale Uf, el giro, esto es un giro bombardero Peligro, peligro, peligro, peligro, peligro Vale, vamos a ubicarnos aquí Obviando esta zona de... De bosque, un poquito más hacia la izquierda, a lo mejor diría yo. Bueno, no, no, no, no, no, no. Vamos a ser listos. <tose> vale, vale, vale, me gusta. Vamos a coger esta zona de aquí. Vamos a ponernos muy abiertos. Nosotros tenemos mucho, mucho, mucho, mucho proyectil. Eso es un punto a nuestro favor, ellos tienen mucha armadura también, pero bueno, el proyectil hará algo. Entonces, vamos a ser lo suficientemente listos como para plantear varias líneas. Teniendo en cuenta que vamos a tener refuerzo. Vale, nos vamos a quedar uy, con esto en una primera línea frontal. Vale, vamos a aislar esto en el grupo 2. Vamos a meter esto aquí detrás de esta gente. Y esto aquí detrás de esta gente Para meter todo lo que viene siendo La potencia de fuego En el... Vale, eso es Así tenemos en el 2 la habilidad ya de cambiar De... De... De arco A, a espada O de arco a... Ah, uy, de arco a lanza y viceversa Vale, más o menos estos son los anchos que vamos a querer manejar Sí, vale, y ahora Nuestro señor aquí Nuestro señor de fuego aquí para que tener a disponibilidad los proyectiles Entonces vamos a poner un grupo de, se de señores de la espada por este lado Un grupo de señores de la espada aquí en el centro Porque lo que voy a querer va a ser acoplar este... Segundo ejército que venga por aquí Acoplarlo en este flanco Entonces ya tengo est esta zona de aquí tapada Vale, bien <ríe> Con eso contento Nosotros ahora aguantar y proyectiles Aguantar y proyectiles Vale <ríe> Vamos a hacer así Barrido, que entre todo el mundo Dios, se nos ha llenado la lista Yo creo que esto es De las peores pesadillas ¿eh? Aquí están listos ya Espérate Eagle Claw. Vale, aquí Aquí, aquí, aquí, aquí My power is yours. Very well, Very well. <coughs> Vale, vale, vale, ok Esto está bien Mido un poquito, me da el garrapato, eh Pero fuera de eso Eh, que nos queda para llegar Venga, venga, venga, venga de hecho, vamos a ir Vamos, vamos a ir yendo ya eh, Vale, vamos a atacar aquí Y a todo el mundo disparando Absolutamente a todo el mundo disparando Vamos a acercarnos para allá Con estos vale, Vamos a meter todo esto en un grupo Oh, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien que lo hemos bajado Vale, perfecto Vosotros, cambiad cuerpo a cuerpo Vale, el grupo central, ¿cómo estamos? Vale Vamos a salir ya hacia adelante Seamos listos, vamos a salir hacia adelante Vale, nuestro grupo 5 De señores de la espada aquí a luchar Vale ¿Vale? vale, el grupo 4 de señores de la espada, ¿dónde lo queremos? Aquí, vale, está bien ¡Yu! El garrapato, vale, ya sabemos qué hace Vale, vale, ok, pues nos juntamos aquí Venga, Nuestra Señora, a ver, grupo 6, grupo 7 La poción Todos aquí, venga, señor de la espada. Vale, aquí vale, hay que, hay que acribillar a los matadores. He perdido a mi señor. No, aquí detrás lo tenemos. Vale. Vale, el grupo 4 de señores de la espada lo quiero aquí. Punto. Cargando con este señor. Vale, perfecto. Vosotros dos. Aquí. Continuad, continuad, continuad, continuad, continuad, Muy bien, muy bien. Vale. Estos leones blancos. Colapsamos. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, nosotros hemos quitado de medio. Maravilloso. Pues no me he acordado ni de modificar, pero ni la mitad, ¿eh? <ríe> bueno. Vosotros dos, alto dos, fuego. Bueno, ya había esperado. Vale, hay que erradicarlos. ¿Qué es eso? A ah, su héroe, Eh. Vale, vamos a correr todos a por ellos. Literalmente, vamos. Ah, es un enano. Lo tenemos que cazar por, bueno, por velocidad. Y le cortamos la vara. No sé cómo va a acabar eso, pero podría acabar muy mal. ¿eh? <risa> Refer uh. bueno, es que no nos vale para nada. La hoja canalizadora, pero bueno. Uh, espérate, ¿nuestro señor de No, hay que tirar esto, es reventarlo. ¿No da velocidad? No, tampoco Vale Yo creo que podemos ¿Somos capaces de llegar? ¿Lo alcanzaremos? No lo sé No, no, no No creo que seamos capaces de alcanzarlo Y me va a doler en el corazón Pero no No es posible alcanzarlo Corre mucho ese enano, eh Está desesperado por huir Vale, nada, no, pues fin de batalla. Listo, hemos sobrevivido. Y ya está. Nos hemos cargado todos los matadores, el girocóptero. Nada, han sobrevivido los martilladores y el propio héroe. Nada. Claro, ahora el problema es, estamos tocados frente a la amenaza Scaven. Un poco. Un poco. Teniendo en cuenta que es un ejército entero... A lo mejor, bueno, si aguantamos el asedio, a lo mejor no lo sufrimos tanto. Vale, reabastecemos un 10%. Me gusta, me lo quedo. Botín obtenido. No sabía si... Oh, oh, oh, oh. Vale. Oh, vale, esto es importante. Príncipes dragón. Maestros de la espada. Bueno, me lo hace más barato. No me puedo aumentar el daño de alguna forma. liderazgo de dragones. Mantenimiento. Defensa cuerpo a cuerpo. Mantenimiento del mar de Lócer. Carros. Vale, pues vamos a meter esta. Leones blancos. No. Príncipes de dragón. Uy, ¿dónde está? Devoción de joder. Vale, maestros de la espada. Vale, que esto, al fin y al cabo, como me lo hace más barato. Fuerza inamovible. Uf, esto era una pasada ya. Vale. Ah, bueno, y el maestro del conocimiento. Espérate, que también me ha subido de nivel. La miasma. Es que. Vale, vamos a meter la velocidad a que es cuerpo a cuerpo y velocidad, que esto siempre hemos dicho que está bastante bien, sale muy rentable. Aquí, aquí salimos a apoyar, eh. Sí, a lo mejor aquí nos sale la cuenta venir a apoyarnos. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ok, perfecto, maravilloso. Vamos a ir a por ellos. ¿Podemos? Live. Perfecto Victoria ajustada, eh Uh, un nuevo estandarte Más cuatro liderazgo Venga, vosotros Buah, Es que con esto de la guarnición es... Y, y no ha desplegado, eh Esto no ha llegado a desplegar el anterior Vale, ok, vamos a por ellos Maravilloso, maravilloso Estoy viendo el tiempo Llevamos más o menos 20 minutos Uh. Vamos a luchar literalmente en la pirámide. Me parecería precioso. Por, por, ¿Cómo es la orografía del mapa? Que hubiera aquí plantado una pirámide, rollo. pa. Uy, lástima. Ah, no, de hecho es un boquete ahí. Vale. Oh, vale. Nos echamos un poquito para atrás. Oh, repetimos procedimiento. Línea de tres así eh, Comenzamos a split. Comenzamos vale, y ahora es Vale, esta, esta la vamos a poner aquí Pero no nos va a hacer mucho Y aquí la otra Vale, perfecto Y ahora vamos a poner esta aquí para acabar de cerrar, está aquí Para acabar de cerrar Vamos a juntar todo esto en el grupo 2 Vamos a juntar estas tres personitas en el grupo 1 ¿Vale? Todos los arcos, to dije Todos los arcos en la zona centro Un poquito, un poquito separados. ¿Vale? Y cerramos aquí un grupo Y ahora Este grupo aquí ¿Vale? Este grupo aquí en el centro para luego redirigirnos y ahora nuestro héroe aquí y el señor de Hoyt aquí para apoyar a este grupito que está un poco tocado. Vale, perfecto, entonces ahora iniciamos batalla y esto tiene que ver, es que venir muy rápido, pero muy muy rápido. Vale, la señora aquí, a ver que venga a curarme a esta gente, pero ya, además me la voy a guardar en el 8. Vale, toda esta guardia del mar de Lócer nos la vamos a plantar aquí Uh, uh, uh ah, que tenemos más Toda esta guardia del mar de Lothar la vamos a plantar aquí Podemos ir más allá del 9 La verdad es que no lo pruebo nunca 10, ojo, sí Ah, está, 10 De hecho, esto lo vamos a sacar del grupo lo último marca es el... Ah, vale, así. Ah, oh, wow, wow, wow. Vale, vale, vale. Ok, pues avanzamos. ¿Eh? ¿La catapulta está en el otro lado? Mmm, ese carro me da muy mal rollo. Pero muy, muy, muy mal rollo. Vale, el grupo 9. ¿A dónde vais? Vale, vosotros pues os quiero aquí. Vale, vosotros continuamos. Oh, oh, oh, oh, me está, me está enganchando los niños de la espada, eh. Qué feo está eso. Qué feo está eso. Vale, la hoja canalizadora. ¿Esto qué hace? Recarga energética, aumento las reservas energéticas. Ok. Vale, un poquito, un poquito de fuego vamos a enchufar aquí en medio uh. Vale, vamos a acercarnos simplemente Vamos a acabar de aproximar por aquí A ver cuánto nos vamos a jugar el acercarnos Venga, chato, dispara. Vale, ahí, ahí, ahí. Vamos cogiendo rango un poquito. Vale, todos nosotros nos acercamos. Más. Vale, disparamos, disparamos, disparamos, disparamos, disparamos, disparamos. disparamos, disparamos, disparamos. Venga, el señor de Floyd. Vale, F, F, F, F, F, colapsamos aquí. Vale, esos señores de la espada. Estos señores de la espada también. Vale, esa guardia del mar de Lothar. Ahora, ahora, ahora, que hay hueco aquí. Vale, espérate, vamos a pibir a esta gente. Nos quitamos mucha peñita en medio. <coughs> vale. Venga, el resto que continúan disparando ahí. Venga, a ver, eh, que nos hayamos perdido. ¿Dónde necesitamos un poquito de apoyo? Vale, ahí. Me parece totalmente correcto. Vale. Vamos a dejar de perseguir, ¿no? Venga, ahí. Darme cobertura, darme cobertura. Necesito un montón de fuego aquí. Vale, tenemos lanzas de nuevo. Vale, perfecto, perfecto, perfecto eh... estamparse, suicidarse tranquilamente. Venga, los señores de la espada aquí, no pasa nada, está correcto. Oh, bueno los príncipes de dragón, bueno los príncipes de dragón no, los hemos plateados se han absorbido mucho, me sirve. <ríe> Venga, un, pelotazo, un buen pelotaje de fuego y listo. Vale, vale, continuar ahí Eso es, eso es Continuamos Aquí no hay cuartel Eh, disparas hijo mío Ah, ya has disparado Se me ha quedado corto La rueda se va a librar tú La rueda se va a librar Buah, bueno, se hizo lo que se pudo suero se libra? Pues por el momento sí, pero no quiero que sea así. Vale, a ver, nuestra heroína. ¿Dónde está? Es que. Se... No estoy usando apenas la magia, ¿eh? O sea, tengo tantas cosas que gestionar. Y todo tan de golpe y todo a la vez que no me. ¡Uh! Vaya boca le ha pegado. Dime que le echas otro. ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡No lo matas! ¡Dime ya un Dale, el señor de juez ah, Perfecto, perfecto Uh, oh, maravilloso Un bogadito ahí oh, Vale, vale, perfecto Nada, ya se acabó Sí, sí, con esto se acaba. Venga. Nada, fin. Maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Uf. Gracias, gracias a aquellos capítulos, el 40, el 41, el 42, en los que nos dedicamos a reflotar la economía y a continuar construyendo que si guarniciones, que si murallas, que si. Ahora tenemos unos ejércitos buenísimos para defendernos, somos capaces de protegernos. Y no hay quien nos pare. O sea, venir a asediar una ciudad ritual es suicidarse. Uy, no se lo había puesto a nadie. Ah, no. Vale, que han muerto. Vaya. Eh, vale, pues un 12%. Es un 12%. Me gusta. Perfecto. Y además... 31 minutos de capítulo Para disfrutar vamos a, vamos a cerrarlo Porque vamos a cerrarlo Voy a cerrarlo aquí Autoresolución Pasamos por encima Se acabó porque, bueno, eh, No había respuesta O sea, lo hemos conseguido cerrar una vez Luego íbamos a hacer una tercera O sea, una, una vez Luego vamos íbamos a hacer una segunda Vale ¿Qué nos vamos a añadir aquí? Ok, vamos a meter aquí Oh, no podemos poner reagrupamiento Pues as del arco para tener esos daños extras. Además, al nuestro señor de Juez Le vamos a poner ahora... Mmm, Sangre terrenal por curar. Pues está bien. Y ya está. ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno, mejor... Pues vamos, a, vamos a pagar... 12.000 tenemos. 12.000 tenemos... Es una pasta, ¿eh? ¿Tenemos algo aquí extraordinario que colocar? No. ¿De dónde era que nos podíamos dejar la pasta pero bien? Rollo construir algo guay. No. Y tampoco. Y esto está todo mejorado y nada. ¿Y aquí en las fuentes de la vida eterna? Bueno, pues va. Es que no hay nada, literal. Vale, pues nada, lo vamos a dejar aquí, cerramos el capítulo, simulamos y mientras me voy despidiendo. Espero que os haya gustado, que estéis disfrutando de la serie, que ya llegamos a la recta final. Nos va a quedar un capítulo de cierre, conclusiones y a ver qué ocurre. Pero yo creo que este es nuestro final de la campaña de Total War Warhammer 2 con los Caballeros de Caledor. Lo dicho. <coughs> eh, uy. Lo simulamos Porque no da igual the... Seguidnos en Twitter A los dos Tanto a aquí como a mí Que van a estar los dos En la descripción Que comentamos un poquito De todo en general También Seguidnos en Twitch Que tratamos de ver en directo Bueno, cuando se pueda Más o menos lo tenemos Un poco inactivo Por las circunstancias Pero bueno Vale la pena que nos sigáis Para estar atentos A lo que hacemos Y también Recordad Suscribiros a la Taberna Roca Negra Estamos haciendo contenido De calidad Y cada día mejor Gracias a vuestro apoyo Así que nada Es Uy, uy, uy Los caballeros de briones No sé a qué vienen Vale, muerte se ha ido. Vale, perfecto. Cerramos turno. Vale, vale, vale, vale, vale. Maravilloso. Lo dicho. Nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego. Adiós.